Fighters cómo estamos en esta gran noche de hoy en esta gran noche de hoy y como veis estamos en tercer capítulo agar.io hoy lo que vamos a hacer es intentar llegar al top 10 claro está con una condición vamos a ponernos vidas, tres vidas para intentar llegar al top 10 si lo conseguimos hacerme el favor de darle al like like, like así que vamos para allá vamos a ver qué podemos hacer el, siempre el top 10 está por los puntos mil no sé, mil y algo yo mi táctica la que uso siempre es intentar separarme que no me coman, eso es lo primero porque si te comen pierdes intentar conseguir 150 puntos para luego comerme a, a los que a los que en realidad puedo comerme o sea a los que me puedo comer claro está y es que hay unas cachobolas que es que son medio normales esas bolas eh, se está intentando coger puntitos y yeah, yeah, yeah. no me vais a matar porque tengo tengo yo tengo, yo tengo. Tengo unas cuantas. vía Vea aquí. Vea aquí. aquí. Vamos para allá. Tírame otro, Tírame otro. Me viene el gigante, cómo no. Vamos, venga, tenemos tres vidas. Estoy muy bien ahora de momento. En la segunda vida di diré yo que. Ven que vea. Venga, vamos para allá a ver qué podemos hacer. A ver que se está juntando la leche. Me va a matar, me va a dejar inconsciente. Así que veré lo que puedo hacer. Veré. Vamos para allá. Seguimos vivos, señores, seguimos vivos. Nos hemos eh, juntado. Cómo no, ya me están viniendo. Es que aquí son, mira, tenemos 300 puntos. Imaginaos si están viniendo. Uf, se están viniendo ya Que ya con mil y pico Va, te van todos si, estás, si no estás en Team, te va todo el mundo eh, bueno mmm, Otro día que se me ocurrió Es que cuando Si me pediste Etcétera, etcétera, etcétera Voy a hacer una nueva, una nueva serie De... y grabar Claro, hombre, es serie Y grabar eh, Con vosotros Team, o sea, akar.io Team, en esa serie va a haber reglas la primera es no eh, ¿cómo decirlo? No... A ver si puedo comerme este No... Coño, se me ha pirado No... No hacer team y luego decirme que... Y luego decirme que no podéis, que no sé qué, porque yo ya lo tengo todo preparado. Eh, yo ya lo tengo todo preparado, así que si hacéis un favor voy a poner esa regla. ¿Vale? Voy a poner esa regla. Ya sé, eh, ya ni me... creo que ya no va a haber más reglas. No sé. Creo que no. porque lo digo yo? <risa> no, mira. Si queréis poner vosotros alguna regla o algo, ponedmela en los comentarios, me lo pensaré. Digo esta vale vale esta la ponemos y lo diré cuando grabe esa tal serie con amigos que sois los o sea, suscriptores Sois mis todos mis amigos eh, bueno ya no somos la grandes eh. eh. no me vengas aquí no me vengas no me vengas no te dejo no te dejo si sí, estoy sí, tú pétame. Que no te voy a dejar. Tú pétame, tú pétame. A ver, tú pétame. Tú pétame. Tú pétame. Vale, yo creo que están viniendo... No, vale, estoy perdiendo vidas. Estoy... ¿No puedo? Sí puedo, sí. Nunca... ¿Eh? Esos putitos. Me quedan dos vidas. Creo que no lo he dicho. Vamos a hacer esto con tres vidas, ¿vale? Vamos a intentar llegar al top 10. Vamos a intentarlo otra vez. Segunda vida. Estoy inconsciente. Bueno, estoy en coma, en realidad. A ver. Ship, ship, ya está. Ya. Vamos a intentar... Ah, qué guapo para prim que me matan eh, me van a matar vale, nosotros seguimos grabando vamos. bueno, voy eh, a ser grande en un segundo ¿queréis verlo? ¿queréis verlo? vamos a ello y bueno, seguimos aquí con 769 puntos 785 de high eh, score Scores eh, Melia, <risa> Bueno Son más grandes, os quejaréis Bueno ese viene a por mí, Ese viene a por mí Ese viene a por mi bola Ese viene a por mi bueno Ese vamos, tú no se lo has pensado Vamos bien, empiezo a grabar y vamos bien <risa> no, eh, no por favor No me mates Te lo ruego <risa> Y yeah, allá no está su amiguito Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a explotar A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver Vamos a ver si podemos Y si hemos podido a ver. Hola, chaval Sí. No, tío Bueno, la nos queda una vida Nos queda una vida Y está así, la grabo Venga, vamos allí Vamos para allá A ver ¿Dónde estáis, bolitas? ¿Dónde estáis? Tenéis que estar por aquí Mira, mira, mira ¡Arián la Grande! ¡Me comí a Arian la Grande! ¡Ah! ¡Vamos! <ríe> no era broma, tío. Yo <ríe> Qué chiste. Mira, ya con... Eh, con... Ciento y pico... Ciento... ¿Eh? ¿Eh? ¿Loli? No, tío. <ríe> ¿Cómo...? Iba directo y a mí me directo. Ahora cuando me junte, mire, Eart está detrás nuestra. No, Eart, no, por favor, por favor, te lo suplico y ahora voy a por ti. No, no, uf. vamos, vamos, vamos. Ven aquí, papi. Ven. Me ha comido. ¡Qué cabrón! Papi chulo este de los juegos. A ver. Déjame en paz, tío. No me jodas. Yo aquí me quito. Sí, sí, tú. Vamos por el minuto 8.40 de vídeo. Y vamos a ver qué.. Ven aquí. Somos iguales No me puedes comer Siempre estaré en tus pesadillas Siempre Como me comas